Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y desde Esfero Posiciones quiero enviarte un mensaje de ánimo de cara al examen oficial de mañana, día 14 de noviembre. Espero que te salga genial, que puedas plasmar lo que realmente sabes y que cuando salgas del examen puedas ponerte ya a planificar el segundo ejercicio. Sin más, desde Esfero Posiciones comentarte que estamos a tu entera disposición. Un saludo y mucha suerte. Chao, chao.